Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos. Hoy la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Esta manifestación de la Virgen María tan querida en muchos lugares, la Virgen del Rosario en Chinquinquirá, cuya fiesta ya celebramos en días pasados, pero es la manifestación de Nuestra Señora del Rosario. También Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, allá en Ipiales. Y tantas, tanto cariño, tanto amor a Dios. Santo amor de Dios que se nos ha manifestado a través de la intercesión de María Santísima. Hoy sea un día para que junto al Santísimo también no hayamos olvidado meditar el Santo Rosario, que sea nuestra ofrenda agradable, sencilla, a Dios por María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.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 Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de la vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban Esther, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la escala del Señor, hágase de mi tu palabra, y el ángel la dejó palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy en esta fiesta de la Virgen de, del Rosario, nos encontramos con este pasaje de San Lucas, el anuncio del ángel a la Virgen María con este anuncio, la llena de gracia, pero también con esta respuesta de María. Hágase de mí según tu palabra. Ante la inmensidad del amor de Dios, mis queridos hermanos, no queda otra sino solamente amar y amar con hechos, haciendo la voluntad de Dios. Que la Virgen María, ella, la que nos da ejemplo, ella oh, interceda por nosotros para que cada día, en lo que hagamos, en el rol, en la vocación, en la profesión, cada día nos esforcemos por agradar a Dios, el Señor los bendiga, los guarda y los protege. la Virgen interceda por todos nosotros, feliz día para todos.